Hola, en este vídeo continuamos la serie sobre Telegram, el sistema de mensajería instantánea. En este vídeo en concreto vamos a aprender a eh, iniciar un chat con cualquier contacto y ver qué tipo de información podemos intercambiar, tanto archivos como vídeos, eh, audios, etc. ¡Empezamos! Ahora vamos a ver cómo enviar nuestros eh, mensajes en Telegram, crear un nuevo chat para comunicarnos con una persona. En este caso, eh, si nuestro trabajador o trabajadora social nos ha dado su eh, nombre de usuario, lo que vamos a hacer es pinchar en el buscador de arriba a la derecha, en la lupa. Os voy a poner aquí un ejemplo con Marisa López. Bien. ¿Quién es Marisa López? No tengo ni idea. No es uno de mis contactos, pero uh, Marisa López, eh, veis que tiene su perfil de Telegram, pincho, y automáticamente me crea un chat y voy a poder escribirla. Eh, esta es la forma de comunicarme con aquella persona que me facilite su cuenta de usuario, sin necesidad de tener su teléfono. Y si lo he configurado así, como habéis podido ver en el otro vídeo, no va a ver tampoco mi teléfono. También aquí... Eh, si me facilitan lo que son canales o grupos, podré encontrarlo eh, poniendo el nombre que me han facilitado, o si pincho un enlace, pero esto lo veremos en otros vídeos. Ahora, una vez que abra esta, este mensaje, como habéis visto, vuelvo a hacerlo, Marisa... López, que insisto, no sé quién es, pero lo tiene abierto. Cualquier persona que tenga nombre de usuario va a poder ser localizada por eh, otra en, eh, en Telegram, aunque sí que se pueden hacer algunos ajustes en la seguridad y privacidad, como hemos visto en, en otro vídeo. Aquí podríamos escribir hola, eh, qué tal, etcétera. Vamos a tener equips, eh, vamos eh, a tener eh, la posibilidad de usar también stickers, vamos a poder eh, bueno, copiar y pegar, vamos a poder eh, tener funciones de, de traducción y también vamos a eh, poder enviar adjuntos, enviar archivos, además los archivos se almacenan en nuestra cuenta y vamos a poder acceder a través de nuestra cuenta de Telegram a cualquier elemento que tengamos en la nube de Telegram en Internet, vamos a poder compartir nuestra ubicación y vamos a poder enviar un contacto. No le vamos a dar a enviar porque lógicamente, eh, bueno, pues no conocemos a esta persona y se va a quedar un poco extrañada, pero si dejo pulsado en el la opción de enviar ve también que podemos enviar sin sonido es decir que no le notifique con sonido a esta persona y luego Programar mensajes, Esto sí si es interesante, en un momento dado puedo escribir el mensaje y yo sé que a lo mejor mi trabajadora social tiene un horario, que no eh, comparte con el mío de trabajo, se pueden dar muchas circunstancias, entonces programo para que ese mensaje le llegue en la hora en la que sé que se incorpora. No es necesario, si lo enviáis en cualquier momento, vuestro trabajador o trabajadora social lo abrirá en el momento que, que pueda y en ese momento os podrá contestar. También añadir que una vez esté la conversación abierta, eh, podéis, si la persona lo tiene habilitado, vais a poder enviarle mensajes de voz, clicando abajo a la derecha, eh, aquí lo especifica, si lo mantienes pulsado, puedes mandar un vídeo. Si no, eh, puedes mandar un audio. Son dos de las opciones que tenéis. Si cualquier persona tiene dificultades, eh, pues tienes idioma o cualquier otra cuestión eh, para enviar mensajes de texto escri escritos, eh, se pueden mandar audios o se pueden mandar vídeos eh, saliendo, saliendo en persona con la cámara de, de tu smartphone, de tu móvil.